Nosotros podemos sentirnos con toda la seguridad y la tranquilidad de ser los primeros en decir las cosas de manera clara y precisa. Nos hemos caracterizado por siempre llegar a ustedes pegarmente, miren, atado a esa que es la verdad en cada hecho. Digo esto porque ustedes recuerdan aquí que hace apenas una semana, pero días atrás nosotros decíamos que en cualquier momento se iba a estar aperturando ya los procesos de visa de no inmigrante para la Embajada de los Estados Unidos. ¿Recuerdan ustedes? El licenciado Lenín Francisco fue el primero en poder establecer fecha de cuándo se iba a estar aperturando el consulado de los Estados Unidos en República Dominicana y como tal ya ocurrió. En ese sentido nosotros queremos venir ahora nuevamente a desmontar mitos y a romper con las mentiras y los engaños que están haciendo mucho a través de las redes sociales con relación a la cita de no inmigrante en la embajada de los Estados Unidos. De esa manera recibo yo por aquí nuevamente al licenciado Lenín Francisco, quien desde sus oficinas de central de visa viene para toda su audiencia de enfocado. Adelante Lenín, hermano. Muchísimas gracias, queridísimo Robert, amigos todos. Un verdadero placer estar nuevamente aquí en nuestro espacio, en Enfocados. Y contento, como tú decías, porque aquí lo dijimos primero y lo dijimos con precisión, de que marzo sería el mes en que el consulado de los Estados Unidos aperturaría los procesos de visado de turista y así sucedió. Eso es así. Lenín, aprovecho esa primicia que tú diste aquí en este espacio, que es el espacio de toda la audiencia que te espera a ti cada semana. Lenín, nuevamente se pone de manifiesto el engaño, la estafa y la confusión con relación a la cita de no emigrante muchos dicen que sí que ya hay cita disponible, que ya están tomando Lenín, yo quisiera que tú me permitas, por favor, por favor nuevamente orientar a tu audiencia cuál es la verdad de la apertura del consulado de los Estados Unidos en República Dominicana. Como siempre Robert aquí con la verdad clara y precisa, tal como ha salido en el comunicado de la embajada se ha, se ha producido desde la semana pasada una apertura limitada. Eso significa que la embajada ha decidido todo un protocolo paso a paso para esta apertura y ha iniciado exclusivamente a dar acceso a citas a aquellas personas que pagaron su impuesto PIN entre las fechas de febrero de 2019 hasta marzo 13 del 2020. Eso significa, mis amigos, Robert, que todavía no hay citas para el que pague ahora. Tampoco hay citas para el que pagó en 2021 o para el que pagó en 2020 después del mes de marzo. Sí. Claro está, mis amigos. Como les digo una cosa, les digo otra. Estas señales que nos da la embajada de que está dando citas de acuerdo al orden de los pagos, sí. nos dice que si usted quiere ir al consulado y usted no ha pagado todavía su impuesto, es buen momento para que usted ya se apersone a las oficinas y comience su trámite y pague sus impuestos para que se ponga en la fila. Sí. No le va a tocar cita sí. ahora mismo sí, o con eso, sí. pero le faltará menos. Y a esas personas que tienen tiempo todavía esperando, bueno yo pagué en, en abril del 2020, sí. todavía no puedo tomar cita, ya te falta menos. ¿eh? Ya por lo menos sabemos que está abierto el consulado y que está trabajando ya paso a paso con estas visas de turista. Sí, yo creo que de manera muy clara y precisa y nosotros tal vez no somos aquí adivinadores, pero sí hemos podido seguir eh, desde el inicio de esta pandemia, lo que ha sido el trayecto y paso por paso, cómo ha estado la Embajada de los Estados Unidos. Vemos que el mundo ya inicia de manera gradual una apertura. Así es. Destinos mundiales ya dan paso a la visita de turistas y demás. República Dominicana anunció ya que se eliminaban las restricciones del uso obligatorio de mascarilla y demás. Sí. Entonces, los Estados Unidos lo han ido haciendo gradualmente. Sabemos nosotros, Lenín, que esta apertura desde el 2019 en adelante para las aperturas para la cita, da muestra muy clara a Lenín Francisco de que vamos rumbo a una apertura total. Así es, gradualmente, sí. gradualmente. Es bueno saber siempre los procesos porque mucha gente que pagó en esos rangos de fecha no saben qué van a hacer. Sí. Y no es que le va a llegar una cita automática. Si usted se encuentra, mucha atención a esto, entre aquellas personas que pagaron su impuesto entre febrero 2019 a marzo 2020, debe seguir las instrucciones, sí. debe buscar orientación o buscar a la persona que le llenó su solicitud para que entren al perfil y puedan solicitar la cita o la fecha de cita. Es así como hemos sí. procedido desde la semana pasada y ya al día de hoy hemos conseguido a todos nuestros clientes que están en esa categoría o a la gran mayoría, citas incluso para marzo y para abril. Echema. Que me ha sorprendido con la, la rapidez que se están otorgando estas sí, citas. Sí. Eso nos da la esperanza de que la embajada prontamente va eh, a, a emparejarse, sí, ¿verdad? Sí, sí. Con la situación y podremos conseguir incluso para los nuevos casos citas en este año 2022. Lenín, algo que siempre te he dicho a ti. Muchas veces nosotros tomamos la disposición de ir llevar a cabo un proceso de cita. Yo llené el formulario, deposité, envié, pagué mi impuesto y ya yo estoy ahí en trámite para mi cita. Muchas veces nos dejamos llevar de ciertas informaciones de redes sociales, de procesos que se hacen de manera virtual, procesos que se hacen de manera grupal, sin el debido trato o cuidado de usted como cliente que está pagando por un servicio. Si alguno de nuestros televidentes se encuentra en esa situación, Lenín, en esa especie de limbo de información, falta de atención o trato de su compañero, su, su persona que está llevando a cabo su trámite migratorio, su abogado migratorio, para que me entienda, ¿cómo pudiera Lenín estar en esta situación donde no sabe qué paso que tiene que dar? ¿Qué hacer en esa situación, Lenín? Bueno, es un buen momento entonces para comunicarse con nosotros en Central de Visas. Estaré en la mejor disposición, junto a mi personal de apoyo, de brindarle la solución a su situación en particular. Puede comunicarse con nosotros en Central de Visas, llamándonos al teléfono de oficina 809-562-6094. O puede usted llamarme o escribirme a mi teléfono móvil 809-973-7573. Y me encuentra en YouTube y en todas las redes sociales, arroba centraldevisas. Lenín, te quiero reiterar para que la audiencia entienda, hermano, porque quiero que esto pudieran entenderlo nuestros televidentes, Lenín. Si sí, ya yo inicié mi proceso, si sí, ya yo estoy ya encaminado, pero yo no sé qué debo hacer ahora en estos momentos. Está estancado. estancado, Lenín, que tú sabes qué ocurre, hermano. Tú sabes que eso ocurre frecuentemente. Sí, estoy sí. totalmente estancado sí, porque sí. es que me, me, una vez me llenan un formulario, pero jamás se han comunicado conmigo. No sé cuál es el estatus mío. Sí, que sí. hay cientos de personas que se dio la información... Pero no saben cuál es el estatus que tienen ahora de ese proceso de solicitud, porque claro. ha dicho no es que te van a ir a buscar, te van a llamar, venga que suscites ahora. Debe haber un trámite para poder asumir nuevamente ese proceso. Debe haber una debida diligencia, y ciertamente ya hemos visto en esta semana personas perdidas que estamos ayudándoles en sus procesos, así que puede comunicarse con nosotros que con mucho gusto continuamos su proceso desde ahora en adelante ok, eso es para los que estén perdidos Lenín, pero los que quieren iniciar como tú decías, claro. desde ahora su proceso, ¿pueden hacerlo a través de Central de Vista? Pueden hacerlo desde ya con nosotros y así, aunque estamos diciendo que no podremos darle una fecha de cita inmediata a los nuevos casos, pero ya lo enrolamos, los ponemos en una fila para que cuando la embajada diga, ya hay espacio para los casos nuevos, podamos conseguirle cita lo antes posible ok Lenín, cita es el punto principal, pero documentación, como dicen los papeles, todo lo el que debemos El servicio debe nuestro es un servicio completo, vamos en, a ver. en el sentido de que eh, buscaremos la cita, vamos a actualizar o llenar de nuevo su formulario, sí. que será necesario en todos los casos, y le brindaremos una orientación personalizada en donde podremos decir cuáles son los documentos que usted, según su caso, debe llevar e incluso vamos a orientarle para pasar una entrevista consular de una manera efectiva. Eso es lo que hacemos en Central de Visas. Déjame ver si puedo describirlo <risa> rápidamente ahí. Documentación llenado de documentos colocación de su perfil actualización de sus datos pero también un acompañamiento para lo que es la orientación con relación al proceso oh. de entrevista, Lenín, sería pues, hasta aquí Es así, porque es que gran, gran parte importante del proceso es también la entrevista, cuánta gente se quema, como dicen, porque fallaron en una entrevista, entonces nos tomamos el tiempo también sí. de preparar bien a la persona para que no tenga sorpresas, para que sepa cómo manejarse correctamente en la entrevista consular. Hermano, yo creo que luego de dicho esto, solamente queda reiterarle a las personas cómo se pueden en comunicación contigo, cómo retoman ese proceso que esté estancado, que le hicieron a usted en una ocasión ya hace tiempo entre un grupo de personas y lo entrevistaron, que usted no tuvo resultados, pero tener la oportunidad ya de poderse poner en contacto contigo, Lenín, ¿cómo sería? Puede llamarme o escribirme a mi teléfono móvil 809-809-809. 973-7573 también en las oficinas al 809-562-6094 Reitérame por favor ese celular para poder recibir un trato directo contigo Con mucho gusto Mi teléfono móvil 809-973-7573 Hermano, muchísimas gracias como siempre Un gran gusto y está bueno de usted ser engañado y estafado por estos cónsules de paginita, proceso de redes sociales. Vamos a ponernos en contacto con el licenciado Lenín Francisco.